Todas las cosas se tornan en bien del que se conforma con la voluntad de Dios. El humilde siervo de Dios, San Alfonso María de Ligorio, 1696 a 1787, en su obra, La conformidad con la voluntad de Dios, nos predica que todas las cosas se tornan en bien del que se conforma con la voluntad de Dios. Dice así: ¡Oh, qué locura la de aquellos que repugnan a la divina voluntad! Esta repugnancia no les libra de sufrir los trabajos.